Hola, mi nombre es Juan José Vallejo, tengo 26 años, soy de Ecuador. Estudié Multilingüe, Negocio y Relación Internacional y ahorita soy parte del programa de Novartis del Training. Hasta ahora ha sido una experiencia que realmente rompe muchas barreras y también te expande bastante, no solo en conocimiento profesional, sino también en personal y también en la parte social. Realmente, pertenecer a una multinacional es un triple impacto no solo por el ámbito profesional que llegas a, a, a abarcar o llegas a conocer, sino en cómo esto también va impactando los diferentes campos de tu vida, que toma un 360 de tu persona y va creado un mejor tú. No va la farmacéutica más grande del mundo, de hecho es una farmacéutica con sus headquarters en Suiza, lo que yo me dedico a hacer es eh, como analista de marketing y trabajo para todo lo que es Centroamérica y West Indies. Realmente recomiendo este tipo de experiencias y es algo que tienes que hacerlo y no puedes dejar pasar un tipo de oportunidad. Eh, no te dejes en y aplica.